Reconocimiento de la lengua de señas colombiana, ley 324 de 1996. 25 años del reconocimiento legal de la lengua de señas colombiana.